vemos que es el contexto de cultura de metodologías activas para las competencias no empezamos con esa cooperación las aulas del futuro un poco los espacios con los procesos y la metodología de proyectos esas pinceladas cómo la ley nos puede acompañar en esto ayer charo evaluación loli esta cultura de todos podemos ser buenos pensadores y entonces ya la guinda del pastel ¡pa! Fanny pastor que nos trae el dúa, esa mirada no como les decía y las gafas de cómo interpretamos la realidad y nos va a ayudar a ponernos esas diferentes gafas, porque ella es maestra, una persona súper activa, súper participativa, implicada en la educación, es PT principalmente, ha participado desde aquí de la comunidad de Valenciana, o sea, es de La Terreta, que hay mucho talento por aquí, hay unos proyectos súper interesantes, ella ha participado en desarrollo curricular de la normativa anterior, o sea que también tiene esa parte de la administración, comprende bien los currículos, aunque ahora hay cambios, pero bueno ahí está adaptándose como nosotros porque es profe en un cole, participa en eventos educativos, en formación docente, pero bueno, lo más, importante, ¿sí? lo más importante es que es una compañera como nosotros que nos va a dar su visión de aula desde su mirada de PT y porque está en procesos de investigación-acción de todo el tema del DUA, que nos va a aclarar muchas cosas porque todavía, como es un tema muy en vanguardia, ¿no? nos, va, nos va a abrir la mirada hacia eso, así que vamos a disfrutar mucho contigo. Muchas gracias, Fanny. Gracias. Gracias, Monse. Bueno, encantada. Además, me han contado un poco que sois de sitios diferentes, ¿no?, y de etapas educativas diferentes. Tenemos hasta, hasta formación profesional que a mí me encanta. ¿eh? Bueno, pues vamos allá. He pensado hacer una cosa totalmente práctica. ¿vale? Voy a hacer aprendizaje por descubrimiento. Vais a ir vosotros mismos eh, descubriendo lo que es el diseño universal para el aprendizaje. ¿eh? Ojo que es muy importante. El para, ¿eh? no el de. Es para el aprendizaje. Siempre lo ponemos en siglas y luego la gente no se queda en ello. Y hay una diferencia bastante significativa. vale Entonces, vamos a hacer una dinámica totalmente práctica. La clase no favorece mucho a esto, pero lo vamos a intentar y lo vamos a conseguir, estoy segura. vale Entonces, eh, eh, a lo largo de la sesión es verdad que, mi objetivo y mi propósito es que conozcáis, porque no sé si realmente sabéis lo que es el planteamiento del diseño universal para el aprendizaje. Entonces, uno de los objetivos sería que supierais ¿vale? cuál es el planteamiento, que sepáis cuál es el planteamiento. Otro sería cómo vincularlo al mundo de la inclusión o por qué ha surgido ahora vinculado al mundo de la inclusión, ¿vale?, entonces vamos a hablar un poco de necesidades, de barreras, ¿vale? De necesidades de nuestros alumnos, de barreras del contexto y ya finalmente llegaremos a la parte del diseño de actividades DUA, ¿vale? Voy a ser súper escrupulosa en el trabajo en el grupo y en los tiempos, ¿de acuerdo? Porque si no, no vamos a llegar al final, ¿vale? Y vamos a empezar con una dinámica en la que os voy a repartir un cerebro y vosotros en la parte de detrás de ese cerebro, hay un mensaje, ¿vale? Quiero que vayáis leyéndolo, intentan, intentar pensar un poco qué quiere decir ese mensaje, ¿vale? Vamos allá. ¿Vale? ¿Todo el mundo ha tenido la oportunidad de leer el mensaje? que tiene? Sí, vale, pues ahora viene el momento de, vosotros sabéis cuando decimos en aprendizaje que para que se produzca un aprendizaje significativo todo empieza por desorganizarlo todo, por generar en la mente del alumno un conflicto cognitivo, pues ahora vamos a generar un conflicto aquí en este momento, ¿vale? ¿Por qué? Tenemos que ver el color que nos ha tocado, y juntarnos por colores. Vale, vamos allá. A ver, importante, ¿eh? Esto que acaba de pasar, aparte de ser una actividad para formar los grupos, también os he descubierto, sin que vosotros lo sepáis, una de las cosas más importantes del DUA, que son los colores. Y los colores siempre tienen un significado, ¿vale? En este caso, los colores van asociados a los principios del DUA, ¿vale? A los principios. Luego veremos qué es eso de los principios del DUA, pero podéis ir viendo que todo va a ir vinculado a colores, a principios, ¿vale? Vale, hemos dado la vuelta al cerebro, hemos leído la opción y ahora, bueno, hemos intentado pensar a ver qué es lo que, lo que quiere decir, ¿no? Y ahora vamos a pasar a hacer una dinámica cooperativa, eh, empezando en cada grupo, la persona que yo ahora iré y le tocaré la cabecita tiene que juntarse con su pareja de eh, hombro derecho, ¿vale? Y tenéis que compartir en pareja la opción que os ha tocado y pensar qué quiere decir, la de uno y la de otro. Cuando lo tengamos hecho por parejas, ¿vale? Pasamos a gran grupo y empieza la persona que le he tocado yo la cabecita. ¿De acuerdo? Todos al final tenemos cinco minutos para enterarnos bien de las opciones de todo el grupo. ¿Lo hemos entendido? ¿Sí? Pues vamos allá. Ahora, tenemos, vamos a pasar al siguiente paso. ¿vale? Cada uno estáis ahí trabajando con vuestro grupo súper bien y ahora lo que vamos a hacer es a… Ahora viene el momento. Tenéis que elegir un portavoz de cada grupo. ¿Vale? Y entre todos ayudarle a hacer una síntesis de las ideas que habéis hablado, porque ese portavoz va a comunicar vuestras ideas al resto de los grupos. ¿Vale? A ver, eh, todos teníais la misión de, bueno, leer las opciones, compartir con los compañeros. Y luego, pues he ido pasando para deciros cuando tenéis que, teníais que elegir a un portavoz y comunicar los resultados a los demás, que tuvierais en cuenta que todos estáis en el mismo color. Con lo cual, aunque sean opciones diferentes, tenéis que perseguir un objetivo común. ¿Vale? Entonces, ahí lo dejo. Ahora los portavoces que cuenten un poquito lo que han estado hablando y a ver si lo encontramos. ¿De acuerdo? Vamos allá. Empezamos por aquí, que lo tienen. Vosotros a acabar. Va. Bueno, eh, la conclusión que hemos que hemos sacado es que creemos que todos todos todas las fichas nuestras están orientadas hacia la, la clarificación de lo que vas a hacer, cómo vas a hacer llegarlo, eh, cómo vas a transmitir mensajes o líneas de trabajo, para lo cual, eh, habría que tener claro los símbolos que se utilizan, las formas de comunicarlo, audiovisual, auditiva, eh, etcétera, etcétera, para, hacer, para transmitir mensajes y hacerlo de una, forma de una forma personalizada que sea fácilmente entendible para la mayoría de los, de los alumnos, incluso en distintos lenguajes, utilizando palabras claves y simbología audiovisual auditiva que fuera comprensible por la mayor parte de las personas a las que se transmite el mensaje o el contenido. A ver, a ver eh, va muy vinculado con todo lo que hace referencia a la información, ¿no? Eh, la, la entrada de información, el almacenamiento, la comprensión y por vuestra parte, evidentemente, los medios por los que transferís esa información. Bien, súper bien. Entonces, a vosotros os voy a poner el nombre de información, de representación de información. ¿Vale? A ver, el azul, ¿a quién le toca? Pues, o sea, entendemos que todas estas cosas que hay aquí en estas tarjetas van encaminadas al cómo de los procesos, ¿no? de los procesos, desde utilizar, que ahí la verdad que hemos visto, o así estábamos pensando, sí. que hemos visto como cosas comunes, ¿no? sí, sí, sí, sí, sí, o sea, diversos materiales, diversas formas de acceder a la información, materiales graduados para competencias de distintos niveles y la planificación, la organización, entonces entendemos que es el cómo del proceso cuando se está ejecutando, o sea, entendemos que ya es que en el momento de, en el momento de ejecutarse, la, la, la ayuda que das en ese momento. Perfecto, pues a vosotros, a los azules, os voy a poner el nombre de acción, vosotros sois la acción, correcto. Vale, vamos a los verdes. Eh, nos ha costado, nos ha costado bastante, no por diferencia, sino porque no veíamos un objetivo. Y al final yo creo que la palabra nuestra era objetivo, quizás. Lo que hemos visto en las fichas es que los alumnos tienen que, o tenemos que buscar que consigan autonomía personal. Eh, hemos hablado de colaboración, de feedback, de reflexión. Y la reflexión no solo personal, sino para luego eh, poder trabajar en una sociedad. Al final sí si sí si Buscamos la autonomía del de alumno para que se integre. O sea, y, y al final también es, es un feedback incluso, ¿no? Estoy en sociedad, colaboro con la sociedad y la sociedad colabora conmigo. Yo creo que es el objetivo que buscamos para nuestros alumnos. Entonces, a la red verde le vamos a llamar el compromiso. vale Vosotros vais a ser los comprometidos en la Entonces tenemos... Eh, el compromiso, tenemos la motivación, tenemos la información y tenemos la acción. Con lo cual, ¿qué puede salir de aquí? Un aprendizaje. Vamos a seguir. A ver, tenemos ya dos cosas que son súper importantes del DUA. Tenemos los principios, que son los colores, y os he presentado y habéis estado investigando en las opciones. Pero nos falta una cosa, que son las pautas, ¿vale? Y así en estas tres categorías nos vamos a ir moviendo, ¿vale? Las pautas. Y vamos a hacer la siguiente dinámica. Yo voy a repartir a cada grupo, cada red, está dividido en tres pautas, ¿vale? Tres pautas son como tres formas de categorizar las, op las opciones que tenéis ahí, ¿vale? Todas las redes tienen tres pautas, una de acceso una de construcción y una de internalización, ¿vale? Entonces, os voy a presentar las pautas y vosotros, con vuestro conocimiento que tenéis, tenéis que intentar esas opciones clasificarlas en la pauta que consideráis que hace referencia, ¿de acuerdo? ¿vale? Bueno, ahora os propongo que os sentéis tranquilamente, ¿vale?, ya sentaditos, mirando para acá, porque vamos a la parte de la escucha. Espero que activa. ¿eh? Ahora me toca a mí. Mirad, hemos hecho un proceso en el que vosotros habéis empezado a sumergiros en la terminología y en la propia herramienta del DUA. ¿no? Ya sabéis que hay unos principios que tienen unos colores... Sabéis que hay unas pautas de acceso, de construcción, de internalización, que dentro hay unas opciones que nos dan para trabajar. ¿vale? Esto sería la composición de la herramienta, ahora luego os la enseñaré y veréis. Eh, ahora os voy a explicar yo un poco de dónde surge el DUA, cuál es su planteamiento, el, el qué y el para qué ¿vale? y por qué ahora porque en este momento, y a continuación os presentaré la herramienta. Cuando os presente la herramienta, vosotros mismos tenéis que hacer un autocheck a ver si lo habéis hecho bien o en qué duda, que, que había gente que decía no, esta pauta aquí o allá. Pues al final, ¿dónde queda y por qué? ¿Vale? Bueno, pues vamos allá. Mirad, el diseño universal para el aprendizaje. Lo primero que quiero decir, que quede súper claro es que todo el planteamiento del diseño, eh, nosotros en los cursos de formación cogemos la información y el planteamiento técnico de todos los trabajos hechos a nivel investigativo y divulgativo del equipo de Carmen Alba, que es de la Universidad Complutense y está todo publicado en su página educadua.es. ¿Vale? Ahí tenéis todo el planteamiento técnico porque entendemos que en dos horitas si alguien quiere profundizar tiene que recurrir ya a leer eh, y, a, y a investigar. Además también allí podéis encontrar materiales publicados de hace muchísimo tiempo porque esto lo primero que os tengo que decir es que no es una cosa nueva. ¿vale? Lo que pasa es que es muy de agradecer que ahora le hayan dado un impulso. ¿Vale? Y ahora os explicaré por qué. Bueno, el diseño universal para el aprendizaje nace o surge allá por la corriente estadounidense en los años 60, ¿vale? vinculado a un proceso que se estuvo investigando en para crear lo que era el diseño universal de la arquitectura. ¿vale? Eso es una cosa que todo el mundo ya eh, tiene asumido, está vinculado a que se, en su momento se hicieron unos estudios para ver las tipologías de personas que, que podían tener acceso ¿no? a un edificio y estudiando todo el abanico de personas que allí podían acceder, pues entonces intentaban ¿eh? crear determinadas medidas para que en función de sus características pues todos pudieran, pudieran hacer uso ¿no? de ese edificio. Estamos hablando de rampas, estamos hablando de ascensores, estamos hablando de baños en todas las plantas, estamos hablando de todo este tipo de, de, de medidas, ¿no? que se, al final son medidas, medidas de respuesta. Y um, en ese ámbito y dentro de ese contexto, la parte de la neurociencia, también haciendo sus investigaciones, empieza a estudiar cómo funciona el cerebro sobre todo cómo funciona vinculado a procesos de aprendizaje. Es decir, cuando nosotros hacemos un proceso de aprendizaje en un alumno y consideramos que ese proceso de aprendizaje ha sido un aprendizaje significativo, pues bueno, en esa corriente del procesamiento de la información intentan averiguar cómo funciona el cerebro, ¿vale? qué áreas corticales se activan, con qué técnicas a partir de qué estrategias, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que pretenden es sacar como unas orientaciones para los profes, porque qué guay sería si yo sé con qué estrategia activo un área determinada, pues entonces ya simplemente lo que tengo que hacer es replicarla y ya está, ¿no? Para producir aprendizajes significativos. Vale. Pues con este planteamiento... Llegamos a que al mismo tiempo se vincula una, una eh, idea en que se va generalizando y es que todos los alumnos no aprenden de la misma forma, ¿vale? no aprenden de la misma manera, no aprenden con las mismas estrategias. Entonces, si no, no todos aprendemos con, la misma, con las mismas estrategias, ¿Vale? ¿Qué es lo que pretende el diseño? El diseño universal, y por eso su carácter de universal, lo que pretende es ofreceros, sobre todo, el conocimiento de cómo actúa el cerebro cuando nosotros estamos provocando un aprendizaje. ¿vale? Y luego daros opciones de cómo poder hacerlo de forma, eh, de forma incidental. ¿no? Si yo lo que necesito es que mis alumnos estén motivados, vamos a ver cómo puedo hacer que los alumnos tengan motivación. ¿vale? Si yo lo que necesito es que los alumnos, cuando tienen el contacto con la información, ¿vale? vosotros seréis los de la información, ¿no? eh, tienen que interiorizarla, centrar la atención, provocar estrategias de comprensión, ¿vale? pues vamos a ver eso cómo lo podemos hacer, ¿no? Y después, si al mismo tiempo queremos crear alumnos que sean capaces o autónomos o ingeniosos o resolutivos a la hora de hacer una tarea, ¿vale? Pues vamos a ver cómo podemos ayudarles en esa acción, ¿no? Y a partir de ahí, eh, lo que... Lo que hace un poco el resurgir de esta herramienta, porque esta herramienta está desde hace muchísimos años eh, ya publicada y en muchísimos países eh, se empezó a trabajar a partir de ella para diseñar los decretos curriculares, pero también es verdad que aquí la, la asociación que hace la traducción, que es CAST, ya hace mucho tiempo que publica este material. ¿Por qué resurge ahora en el tema de, de la inclusión? Porque, como había dicho la compañera, eh, no solamente vemos identificados a los alumnos que tienen algún tipo de necesidades en las características de aprendizaje de las opciones del DUA, sino que también... Eh, lo que pretende un poco es que centremos la atención en que hay alumnos que no captan, por ejemplo, la información igual que los demás. ¿no? Eh, que hay alumnos que no tienen las mismas estrategias de procesamiento. Que hay alumnos que a lo mejor no tienen las mismas eh, motivaciones unos que otros. ¿vale? Y que Sí que hay una fórmula para que nosotros, creando contextos inclusivos, podamos atender a que eso se cubra dentro del aula. ¿vale? Todos trabajando igual, porque el diseño universal es propongo alguna opción para un alumno concreto, pero lo que pretendo es aplicarla a todos los demás. ¿De acuerdo? Entonces, surge un poco a partir ¿vale? de analizar las características específicas de los alumnos. ¿vale? Pero lo que pretende es la personalización del de aprendizaje. Es que seamos capaces, lo primero de todo, de conocer a nuestros alumnos. Y de conocerlos en términos de los diferentes principios del DUA. ¿Este alumno qué motivación tiene? ¿Cómo le puede hacer captar el interés? ¿Qué entrada de información tiene? ¿Cómo hace los procesos comprensivos? ¿Vale? ¿Qué modo o qué manera o qué medio de expresión tiene como prioritario? Y luego que nosotros, en base al conocimiento de nuestros alumnos, seamos capaces de crear un contexto en el que todos se puedan sentir beneficiados. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Pues ahora vamos a profundizar un poco. Pero, sí, mira, en la comunidad valenciana, ¿vale? que, que creo que, que acertaron bastante en el planteamiento, eh, diferencia el contexto inclusivo ¿Vale? El contexto inclusivo del aula tiene que estar mmm, definido por tres principios que son imprescindibles. ¿vale? Además, siguiendo a Gerardo Cheita y a, eh, en el aula, para que sea un contexto inclusivo y todos los alumnos se puedan sentir eh, que, están, que, que tienen los mismos derechos, eh, tiene que pasar que el alumno pueda tener acceso al contexto, participación en el contexto y aprendizaje. ¿vale? Entonces, eh, cuando un alumno ¿vale? tiene unas necesidades y unas características propias que dentro del contexto se separan a nivel de aprendizaje más de dos niveles, ¿Vale? Ese alumno nosotros podemos hacer estrategias para que esté dentro de la clase y participe, ¿vale? Pero evidentemente el nivel no puede adquirir el mismo nivel que todos, ¿vale? Entonces ahí sí que se tiene que proponer una adaptación curricular significativa únicamente para ese alumno, ¿vale? pero son adaptaciones del currículum. Luego tú estás dentro de la clase y dices, voy a hacer la unidad didáctica, ¿vale? Y ese alumno, ¿qué hace? Pues con las estrategias del DUA participan todas las actividades, está dentro del mismo contexto, solamente que lo que es propiamente curricular se baja a su nivel de competencia. ¿Vale? O sea, no podemos dejar de obviar que vamos a tener alumnos en clase que van a necesitar adaptaciones curriculares significativas, ¿vale? Pero lo que no es significativo ya pues no, no está. La propuesta del DUA lo que pretende es crear ese contexto inclusivo. Nosotros aquí en Valencia le llamamos medidas de nivel 2 y de nivel 3, ¿vale? Entonces, lo que pretende es crear... Que de entrada la unidad didáctica cuente ya con una serie de opciones para que todos los que están dentro del contexto puedan participar de él. ¿Vale? Mira, te voy a poner un ejemplo. Eh, tú haces una actividad, ¿vale? Imaginaros que vamos a hacer, pues no sé. Eh, la que va a salir luego. La creación de unas normas de un juego que nos vamos a inventar eh, vinculada a lo de los patios inclusivos. Vale, se tienen que inventar un juego para jugar en el patio. vale eh, Y hay un alumno que tiene una discrepancia de dos cursos respecto de sus compañeros y tiene un ACIS. ¿Ese alumno puede participar en la actividad? Sí, ¿no? Vale, ¿cómo? Entonces, si proponemos que el juego sea en, en, en grupo, ¿no? en grupo cooperativo, puede ser que pueda tener mayor acceso ¿no? a la actividad, ¿vale? porque le toca hacer una parte que se, se repartirá el rol que, por ejemplo, él pueda proponer ideas, como todos los demás, ¿vale? Entonces, eso en el DUA, en la parte de la implicación, es trabajar en comunidad. En comunidad y en colaboración. La tienen ellos. Los verdes. ¿Vale? Entonces, ¿tendrá su adaptación? Sí. Pero dentro de la unidad tiene que estar dentro de las actividades. ¿Cómo? Pues como hemos dicho, la, el, la estructura cooperativa favorece que en las actividades los alumnos, como pueden tener una parte repartida de la tarea, que esos alumnos pues, tengan la parte que ellos puedan hacer en función de sus capacidades, pero se sienten parte del grupo, están dentro. ¿Y esas adaptaciones las pones previamente sin conocer el aula? No, por supuesto. ¿Cómo que la, eh, previamente sin conocer? No puedes hacer nada previamente sin conocer a tus alumnos. En, en la propia unidad ya tiene que estar contemplada una serie de adaptaciones para un tipo de alumnado. Mm. Por lo tanto, ¿esas tipo de adaptaciones las hago en previsión de? No, tú o tienes… ¿O las el aula claro. y Claro, claro, claro, claro, claro, claro. A ver, un poco el proceso de programación siempre ha presupuesto esto, ¿no? Es decir, nosotros ahora, por ejemplo, estamos programando unidades para el curso que viene, pero yo… Yo porque este año he dejado quinto y empecé sexto, entonces conozco a los alumnos y lo puedo dejar cerrado. Pero el año que conozco alumnos de nuevo, ¿vale? eh, yo normalmente propongo la unidad didáctica, monto toda la estructura, creo las actividades tal, y me la dejo en julio más o menos cerrada y cuando entro en septiembre, el primer mes es el testeo. Es la capacidad que tiene que tener el profe para hacer sociogramas, porque en la parte y en la columna de la implicación lo vais a necesitar para saber los intereses de los nenes, sus motivaciones... vale Luego vais a tener que hacer actividades para ver cuál es la entrada de la información, escuchar una videoconferencia, hacer no sé qué, ver un vídeo, escucharme solamente a mí... Tal, hacer eh, actividades diferentes para el input de los alumnos y saber cuáles son las preferencias suyas de entrada de información y después también vais a tener que hacer actividades para chequear los diferentes medios de expresión para ver cuáles son las preferencias de vuestros alumnos. Y en función de eso, vale ya tu unidad que tú tenías, pues entonces vas y ya está. Vale. de todas maneras, aquí por ejemplo, eh, bueno, yo en mi centro nosotros trabajamos transfiriéndonos información entre los compañeros, ¿no? Entonces, si todo el mundo. Eh, trabajáis más o menos en sintonía dentro del cole y utilizáis esa serie de medidas pues si tu compite dice pues mira yo en las medidas de nivel 2 en este peque por ejemplo tienes que trabajar en cooperativo, mira le he puesto eh, eh, para pedirle a la jefa de estudios una docencia compartida porque en algunas actividades tiene que tener tu autorización o allá en este nene para que participe en las actividades tienes que hacer una rutina de pensamiento o allá no sé cuántos pues esa información un poco en la cultura del centro, si se va transfiriendo, pues al final en las reuniones de coordinación se va pasando, entonces eso es guay. Si te lo pasan eso antes es guay. Dime. ¿Tenéis sí. No, nosotros la coordinación es un documento de Google compartido. ¿Te Vale. Eh? La coordinación de ciclo, sí, pero como tú tienes la coordinación de departamento. Ya, yo en el ciclo también estoy solo con los míos. Pe, no, que quiero decir que coordinación entre alumnos, vosotros no hacéis en secundaria lo de esto de los consejos orientadores, no sé qué. Sí. Vale. Vale. Sí. Mm. Y en, y en primaria los del ciclo. Ya está. Que yo también os voy a decir una cosa, eh, que esto de lo de la coordinación es un poco cultura de, de centro, que no, aquí estáis de centros muy diferentes y, y si hiciéramos formación de centro yo lo soltaría también. Bueno, yo lo suelto siempre, pero... <ríe> que Lo más importante para vosotros, porque yo, por ejemplo, a mí mis compañeros me pasan la información, pero luego yo tengo estilos diferentes de trabajar. ¿vale? Entonces, para mí el mes... Más importante de mi trabajo es septiembre. Para mí es, es mi mes. Encima vengo de vacaciones, estoy contenta. Estoy... Empezamos solo de mañanas y no tenemos tardes. Porque aquí en Valencia hay tardes aún, ¿eh? aunque parezca prehistórico, pero hay tardes. Yo voy de tardes. Y, y entonces, pues septiembre para mí es el mes más importante. Es la toma de contacto con los alumnos, es esta, establecer ese contacto ojo con ojo, el decirles que pueden hacerlo. Bueno, la cultura del pensamiento que os acaba de explicar antes mi, mi compañera, el transmitirle. Sí, depende un poco también de los centros. En mi centro, por ejemplo, sí que hay una comisión de inclusión y sí que establece unas coordinaciones al inicio del curso y al final. Y sobre todo con los tutores que, que se pasan a los alumnos para el trasvase de la información y tal, pero eso lo puede hacer el centro, lo podéis proponer, quiero decir que eso no hay ningún ningún problema. Y soy, soy, soy consciente, bueno, o del departamento de orientación también, soy consciente que en primaria igual a lo mejor tenemos más facilidad, en secundaria igual a unar a... a muchísimos profes que trabajan en un mismo grupo igual es más complicado, pero bueno, lo se hace, eh, no, no hay problema. Vale, tu has contado esa transferencia con conocimiento psicológico y pedagógico. Muchas veces mejor que no se ponga contigo los de primaria, porque vale. ¿este, este está perdido, no tienes ni casa, no tienes que partir y eso no es una cargeta. Pero es una, es una transferencia, si yo, he dicho, ¿eh? yo lo he dicho bien, ¿eh? es una transferencia si todo el centro tiene la misma cultura de analizar a los alumnos en base de los principios DUA, porque ir a que me digan que lo hacen fatal, pues chico, ya lo descubriré, ¿vale? Eso es, eso es el valor de las expectativas, ya si te pasan que lo hacen fatal, ya pues tú que tienes que pensar, que para que lo haga fatal, pues mira, lo aparto ahí en una silla, exacto. Entonces, aquí estamos hablando de que entendáis, ¿vale? Que el planteamiento DUA lo que intenta es explicaros cómo los alumnos aprenden a nivel de neuro, a nivel de procesamiento de la información. Y que tú tengas la capacidad de, en función de esos procesos, identificar necesidades o incluso barreras del contexto, ¿vale? Y al mismo tiempo saber proponer acciones que eliminen esas necesidades o esas barreras, ¿vale? Eso es lo que propone, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Eh, como habéis visto, el diseño universal dice, y esto es un planteamiento que creo que últimamente habréis escuchado mucho, ¿no? que para que el alumno produzca un aprendizaje significativo tenemos que activar tres partes del cerebro, ¿vale? La primera, como ya habéis visto y ya sabéis, es la parte del de compromiso, la red verde. ¿vale? Yo siempre digo que le pusieron el verde porque era el verde esperanza, porque es lo que más necesitamos, ¿no? compromiso en las aulas. Es la capacidad que tenemos y que tenemos que generar en nuestros alumnos de que se interesen en las tareas que les proponemos de captar su interés, de conectar con ellos, de que sientan que lo que están viviendo en esta clase no se pueden ir al baño porque si se van al baño se lo pierde. ¿vale? Entonces, es lo primero y lo más importante que tenemos que hacer y que tenemos que llegar a conseguir. Que ellos vean que lo que estás explicándoles les va a servir para el día de, de mañana, que lo que estamos intentando es generar en ellos competencias, competencias clave, imprescindibles. ¿vale? Luego, evidentemente, tenemos la red de la representación. ¿vale? La gente de, de, de audición y lenguaje, cuando estudiamos el aprendizaje del lenguaje, sabemos que aquí hay un área que se llama el área de Wernicke, que es la que se encarga de todos los procesos comprensivos. Esa es la red que nos permite que podamos captar la información sin información no podemos hacer nada, vale captar la información, procesarla y comprenderla. Vale Y luego tenemos la red de la acción y de la expresión. Esta es el área de broca. es imprescindible para que los alumnos ejecuten respuestas. ¿vale? ¿Qué quiere decir ejecutar respuestas pues que tengan la cabeza amoblada? Que sepan organizar la información que les entra, saber recurrir a ella cuando la necesito, prepararme un plan de acción y luego hacer el plan. O sea, es enseñarles o sentar los cimientos de la autonomía, del poder hacer las cosas por ellos mismos. ¿Vale? Ahí es donde se sitúan todos los procesos de las funciones ejecutivas que a nuestro compañero Chema le encantan. ¿Vale? Bueno, pues aquí os presento la herramienta. Este es el diseño universal para el aprendizaje. Y, como podéis observar, hay una doble lectura, ¿no? Están las columnas y están las filas. En las columnas son los principios. Eso está claro porque están los colores. ¿Vale? Y en las filas están las pautas. Es decir, para trabajar un principio o una red determinada tengo que ir viendo a nivel de cómo puedo acceder a esa red, cuáles son las estrategias que me permiten acceder a esa red, que me permiten construir luego más aprendizajes en, en la red y finalmente interiorizarlos. ¿vale? La idea es que los alumnos puedan trabajar primero de forma motivada y decidida, segundo, intentando saber la información que necesitan y comprenderla y tercero, ejecutando planes de acción, es decir, respondiendo, siendo competentes cuando les pedimos elabora no sé qué, haz no sé cuántos, ¿vale? Vale, señor, ahora tengo que hacer esto y lo pongo aquí y busco esta información y hago no sé qué y entonces al final lo hago. Y luego veo cómo he quedado, ¿vale? Que esa sería la parte más, más importante. Bueno, pues ahora es cuando tenéis dos minutitos para ver si lo habéis hecho bien. A ver... Bueno, lo habéis hecho súper súper súper súper bien. Dudas. Dime. esto no en todas las actividades, absolutamente todo. ¿Tú hay algunas que haces ya? Hombre, nada más el cooperativo, entiendo que ya estás haciendo buah. Vale. trabajas Claro. Pero aquí sí. se han planteado como distintas formas de actuación Y yo, mira, no de actuación, no, de actuación no. Un trabajo de observación, de, de, de reflexión… De, vale, ¿no? de sí. ¿Tú, cuando tú haces tus unidades didácticas, los alumnos aprenden? ¿Eh? Sí, ¿no? Sí, vale. Y seguro que hay algunas actividades que cuando te pones a leer, porque tú ahora tienes las de representación, pero como has dicho… En, en la parte de la implicación y en la, y en la parte de acción, cuando tú te pones a desgranar las diferentes opciones, tú dices, ah, pues esto es una actividad que yo hago, ¿no? Por ejemplo, en clarificar el vocabulario, que les presento el glosario, que no sé cuántos, que no sé menos. Entonces, vas a ver que muchas de las acciones que tú haces en el aula ya siguen principios DUA. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos y trabajamos para que los niños aprendan. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa...? Cuando, por ejemplo, tú te planteas, vale, en esta unidad didáctica han acabado, por ejemplo, siete alumnos que no, no han conseguido los, los resultados o los objetivos, ¿no? Y, y por ejemplo tengo otro de atención a la diversidad y tengo otro de tal, y tengo otro como hemos dicho que he detectado que tiene necesidades en la implicación porque está totalmente desmotivado, que tiene necesidades en, la, en el acceso a la información porque yo veo que lee pero no comprende. ¿Vale? O tiene interferencias entre las lenguas. O... Y luego ten, tengo, por ejemplo, otro que es muy tímido y, y, no, y no contesta, y no ejecuta los planes y no es capaz de hacer una propuesta de suya propia, autónoma. vale Entonces, con todas esas necesidades y con todas esas características, pues ahora digo, vale entonces ¿cómo puedo yo recurrir al diseño para que me dé diferentes... Uh, eh, ideas, ideas o recursos para meter propuestas en las actividades que intenten minimizar esas necesidades que yo ya sé con mis alumnos, ¿vale?, la unidad didáctica la haces tú, la propuesta inicial es tuya y ahora lo que tienes que hacer es darle una vuelta, estudiarla y ver. Por ejemplo, si hemos dicho que tenemos un alumno que tiene problemas en la comprensión lectora, vamos a poner por ejemplo, ¿vale? en la capacidad de integrar la información, ¿qué podrías hacer tú para que ese alumno, esa actividad que la tienen que hacer todos, la pueda conseguir también? ¿Cuál era la actividad comprensión sí. lectora? Sí, comprensión lectora. Pues es pues que ahora mismo yo no se sé me está teniendo a la mente una alumna que es de, después de leer un texto, decirle a dónde vas y contestar manzanas traigo. Claro, no sé si claro. El, el problema está en que sí. comprende lo que lees. Vale, vamos a ver una cosa. Vete al apartado de la comprensión. Ahí hay una serie de acciones. ¿vale? Está activar los conocimientos previos, este no es el caso. Está destacar patrones, ¿vale? destacar patrones características fundamentales, ideas principales y relaciones entre ellas. ¿vale? Posiblemente una consecuencia sea que cuando lee no tiene una lectura comprensiva y necesita tener una estrategia para cuando lee un texto desgranar ese texto y poder comprender lo que ahí pone. Pues ahí hay técnicas y estrategias, pues desde, por ejemplo, el pulpo, que es una rutina de pensamiento que intenta sacar ideas principales y ideas secundarias. Hay determinadas estrategias que te ayudan a hacer una lectura comprensiva. Vale, pues ahora decimos, vale, pues en esta unidad, en las primeras sobre todo del curso, vamos a hacer la lectura y metemos esa estrategia para todos. Y yo me centro un poco en que la alumna esa siga esa pauta de ejecución de esa estrategia si le ayudo en esa estrategia a que tenga una mejor lectura comprensiva, habré superado una necesidad sí. vale pero yo ahora veo eso sí. soy sí. hay una alumna además de disyuntiva, no sé si con déficit y atención y lo que veo es muchísima información que necesito ejemplos en cada uno de ellos Ahí había, eh, había, había, a ver, en, en, ahora lo que, tú, lo, tú lo que tienes que hacer ¿vale? es entrar en la página de EducaDua, vale y hay un documento que es igual que este y dentro de, de cada opción hay miles de ejemplos. Pero a mí también me gusta que vosotros centréis los ejemplos en vuestra práctica diaria porque una de las cosas importantes es que no todo lo que estamos haciendo está mal, por supuesto que no. ¿Vale? Es, de, es decir, lo que tú haces en clase sirve, lo que te tienes que ir es a identificar dónde puede haber una necesidad más concreta o una barrera más concreta, ¿vale? Y entonces intentar minimizarla con la inclusión de una técnica determinada en tu unidad didáctica. ¿Vale? ahora hmm. mismo lo que me parece yo, igual mis compañeros, no. A ver, es que sabes qué pasa, que. Y lo único que veo es muchísima información que no sé gestionar. Pero mira, sabes lo que pasa, que el problema de todo esto es que, como. Han dicho ya que lo tenéis que meter en las programaciones. A mí hasta hace cuatro, hasta que no salió el Real Decreto, no tenía este problema, porque todo el mundo intent, intent, intentaba entender lo que era el DUA, ¿vale? Y luego ya veríamos si lo aplicábamos. Ahora, como sabéis que lo tenéis que meter a partir de septiembre en las programaciones, estáis pensando en cómo meterlo. No, primero tienes que entenderlo, ¿vale? Entenderlo. El lenguaje es complejo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pues yo lo veo más fácil que el curricular, ¿eh? Pero te, el que te, el que te explica, ¿o? Oh. Pero escucha que es más sencillo, yo creo que es más sencillo que el curricular, ¿eh? Bueno, a mí me parece más sencillo que el lenguaje curricular, que leer los criterios. Ya, pues, y entonces, vamos un yo, me he dicho perraquita, qué guay. Pues, pero, claro, pero, claro, tú tienes que pensar que yo, que llevo ocho años, que tú que acabas de entrar en contacto en esto, no vas a Dime, sí. Claro. de Ucrania. Muy bien. Yo, yo, yo, yo tengo, yo tengo. Yo tengo, yo tengo. No, no nos entendíamos. Se refiría al comedor, si era de cantina, si era de cantina, yo de qué cantina. De de... O cuando un niño de la, de la hora de primero le preguntó, tú eres payo, ¿Claro? es Yo no entendía nada. Entonces, Entonces, empieza a salir al niño, no como niño de Bolivia, que acaba de llegar, sino, oye, ¿está teniendo lo que me estoy diciendo? Necesita que tal, ¿no? Entonces, creo que hasta que lo manejemos nos va a costar un tiempo, pero mm. Porque porque Así de simple con escribir una relación. Este, este. Ella sí puede, pero este ni a lo mejor no puede y necesita... O sea, como es lo que nos contó Zari y de las clase de papel? Voy por aquí, voy por aquí, ¿no? necesitaría ese recurso. Es? O sea, yo entiendo como que ver múltiples posibilidades para apoyar a los peques Claro. Entonces, eh, es algo viante, porque la tabla muy grande tiene un montón de información, pero yo creo que puede ser una oportunidad para explorar caminos. No sé. Claro, pero... y sol Solamente y, y una cosa, has puesto has puesto monse ejemplos eh, porque a mí yo eh, yo he querido antes di dividir un poco el tema. Has puesto ejemplos mmm, bastante graves, ¿eh? pero hay muchísimos alumnos en clase que entrarían dentro de esto que no son tan graves. Está el nene que está ahí sentadito y no dice nada y pasa sin pena ni gloria, ¿vale? Y a lo mejor no sabemos si lo que pasa es que no tiene motivación que no comprende los mensajes o que no tiene capacidad de expresarlos, ¿vale? Me ha explicado, mi cerebro es de la vida, o lo considera tampoco. pero que a lo que voy es que yo lo que necesitaba era, lo que he comentado antes, la aplicación de esto. Sí. Esto en realidad a mí me parece vale. muy interesante que ya miraré cuando la que mirar, pero a mí lo que me… No la mirarás cuando la tengas que mirar, no tienes que tener un poco de conocimiento para luego poderlo aplicar ya que sí. en las actividades vale vale vamos a seguir un poco vale porque como queda media horita seguimos y vemos a ver si profundizamos vale entonces como se estaba diciendo lo que tenemos que tener en cuenta que es mmm, es muy importante es que hay una parte que es eh, el cómo se define las cosas que son necesarias o las opciones que son necesarias para que los alumnos aprendan. ¿vale? Y ahí están definidas a nivel de implicación, de información y de expresión. Y después nosotros, a partir de ahí, como ha dicho Monse, podemos identificar cuando a los alumnos les pasa algo, pues a ver, eh, ¿podrá ser esto? ¿podrá ser lo otro? ¿vale? Entonces se nos ayuda a determinar necesidades y barreras. ¿vale? ¿Sabéis la diferencia entre necesidades y barreras? ¿Sí? Las necesidades son características individuales de cada alumno, que eso eh, en función de sus características le provoca aprender o, ¿vale? de una forma determinada o de otra y las barreras serían las ocasionadas por el contexto. vale pues La elección de un material, por ejemplo, pues nos hemos equivocado eligiendo el material porque no lo comprenden, pues eso es una barrera que le hemos puesto en el aprendizaje al niño. ¿vale? Eh, todo lo que sea, por ejemplo, una barrera aquí para los grupos es la distribución del aula vale y, y así pues entonces, es importante que este concepto lo tengáis en cuenta porque en función de si es necesidad o de si es barrera, se da una respuesta educativa o se da otra. ¿Vale? Vale, entonces, como vosotros lo que queréis son actividades, ¿vale? Vamos a pasar a la parte de las actividades. Yo os muestro cómo nosotros diseñamos secuencias de actividades DUA y ahora empezamos con los diseños, ¿vale? Mira. Cuando nosotros estamos haciendo el diseño de una unidad didáctica, como vosotros estáis preguntando, siempre lo que tenemos que tener en cuenta es necesidades de nuestros alumnos y barreras, ¿vale? Porque eso es esencial, si no yo diseño la unidad, si yo pensara que todos los alumnos aprenden igual, pues haría el modelo tradicional, diseñaría la unidad didáctica con lo que yo considero, ¿vale?, y ya está. Pero cuando yo tengo que diseñar una unidad didáctica en la que el concepto es que todos los que están en el aula puedan acceder a ese aprendizaje, lo que tengo que tener muy claro es posibles necesidades que tienen algún alumno en particular y posibles barreras. ¿vale? Luego, partimos siempre de un criterio de evaluación, es un objetivo de aprendizaje. ¿vale? Y a continuación empezamos a diseñar las acciones del aula, ¿De acuerdo? Pues mirad, esta concretamente es uh, eh, para trabajar el lenguaje formal, en las expresiones, y está inmersa dentro de un proyecto que hemos hecho de, de innovación, que es la creación de patios inclusivos, ¿vale? Y una de las el, y, y la tarea es que los niños creen una guía ¿vale? de juegos para luego poderse implementar en el patio, ¿vale? De juegos inclusivos. ¿vale? cooperativos e inclusivos. Y una de las actividades, ya al final de la secuencia, porque he elegido aquí la de síntesis, es la elaboración del juego. La elaboración del juego con sus normas, sus materiales, ¿vale? Y pues si quieren hacerse alguna foto jugando y ponerla como una imagen y tal, ¿vale? De acuerdo. Luego ejercicios o saberes básicos que van vinculados a esa actividad, como esta es la parte de lengua, porque es un proyecto interdisciplinar, y después también está la parte de educación física que lo ponen en funcionamiento y tal, pero esta es la parte de lengua, pues tenemos como ejercicios, pues bueno, trabajar el modo indicativo de los verbos y recordar las reglas de, de acentuación. ¿Vale? Vale. Esa secuencia es la que yo tengo que hacer que los alumnos realicen, evidentemente empezando por los ejercicios, luego la actividad y al final la tarea, ¿vale? O sea, en la aplicación es al contrario, ¿vale? Entonces, ahora yo me propongo, ¿vale? Vamos a ver cómo puedo yo enriquecer esta secuencia. ¿Para qué? Pues para las necesidades que hay en el aula de las barreras que puedan quedar cubiertas, ¿vale? Vale, pues a nivel de implicación, aquí yo he hecho una lluvia de ideas, ¿eh? no quiere decir que tengamos que hacer todas, deberíamos de elegir en función de las necesidades. ¿vale? Pues por ejemplo, para, para hacer a nivel de implicación que los alumnos conecten ¿no? con la actividad, podríamos primero hacer al inicio un taller, un taller en el que se vaya guiando a los alumnos de una forma experimental ¿vale? en cómo pueden diseñar un juego. ¿Vale? O también podríamos, por ejemplo, crear un itinerario de aprendizaje o un paisaje de aprendizaje, ¿vale? En donde para poder llegar a la redacción del cuento ya les ofrecemos que pueden haber varios caminos, que tienen que elegir uno, ¿vale? Luego también podríamos plantear que se pudiera hacer en aprendizaje cooperativo. O, por ejemplo, también podríamos plantear la utilización del Kanban, que lo hemos estado, del Kanban, que lo hemos estado, ah, pero tú decías la, no, no, esto es el Kanban, es el, sí, es el emprendimiento, sí, es la, la capacidad del emprendimiento. Luego, por ejemplo, también podemos proponerles una autorreflexión al final que se eh, instruye desde el principio, ¿vale?, pues por medio de un portfolio o, o por medio de evaluaciones formativas presentando las rúbricas, ¿vale?, es decir, es una lluvia de ideas. Ahora, si vosotros tuvierais que elegir, por ejemplo, ¿cuál elegiríais? En función de las necesidades y de las barreras que tuvierais, ¿no? ¿Sí o no? Por ejemplo, a lo mejor en vuestra clase pues es necesario para que varios alumnos sigan el ritmo proponer esa tarea en aprendizaje cooperativo, que se haga en grupo. ¿Vale? O a lo mejor hay alumnos que eh, se motivan pero luego no mantienen el esfuerzo, se cansan a mitad de la tarea, eh, al final no acaban y tal, y propones el trabajar el kanban, porque el kanban es un listado de diferentes pasos que tienen que ir haciendo a lo largo de la tarea y ellos se van autogestionando en, en los pasos que van dando. ¿Vale? Claro, eso, ¿qué, qué, y, y puedo hacer dos, Fanny, a ver si tengo muchas características de falta de implicación en el aula y necesito que conecten con la tarea, sí. Puedes hacer varias estrategias, pero puedes proponer un cooperativo y también proponer el Kanban. Yo solo lo hago, ¿vale? ¿Lo entendéis? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ya, ¿Ya lo vas viendo un poco más? Sí, has dicho que sí, pero es que no. Sí. O por ejemplo, eh, trabajáis al principio del proceso mostrándoles a los alumnos los eh, instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación, si tengo una rúbrica, si tengo eh, una lista de cotejo, en algún sentido. ¿no? Pues claro, eso dentro, de, dentro del DUA, en la parte de autorreflexión, sirve para darles un feedback a los alumnos ¿vale? y caminos para la retroalimentación. Porque la evaluación formativa que dice aquí, ¿Vale? es una forma no de eh, observar la evaluación como al final del proceso solamente para rendir cuentas de una nota, sino desde el principio te voy a mostrar los niveles que deberías de pasar para poder hacer una tarea de forma súper estupenda y tú al ver los niveles vas autorregulándote en qué es lo que tienes que hacer, ¿vale?, Cuando los no veas, de tirar esto, esto, esto y esto. Claro. O sea que tú en realidad deberías programar esto para. Vale. Clase, pues ahora te cuento. De... No, no, no, no, no, no. No, te no. Claro. Claro. Sería, mira, nosotros ahora estamos en el proceso de arriba. Y en septiembre proponemos el DUA. Cuando o sea, hemos hecho la evaluación. Correcto. No. no. Bueno, porque acabas de empezar, ¿vale? Porque acabas de empezar, entonces no tienes esa mirada que en simple en dos o tres actividades enseguida ves el que es auditivo, el que es visual, el que tiene no sé qué y el que tiene no sé cuántos. Claro. Claro, claro, claro, claro. Sí, sí, claro. Sí, sí. Claro. Además, es que hay determinadas actividades que tú, cuando las, las estás haciendo, enseguida ves. El que, el que escucha, el que nos escucha, el que tal, el que cual, tú lo ves enseguida. Pero de todas maneras, también hay una cosa que quería comentaros. Eh, yo, por ejemplo,. Llevo ya ocho años ¿eh? diseñando actividades DUA. ¿vale? Al principio también estaba un poco pez como vosotras y iba probando. Pero ¿sabéis la experiencia, lo que, lo que me ha pasado? Pues que algunas veces he recurrido a opciones del DUA porque tenía alumnos hiperactivos o con falta de atención, ¿vale? Y he recurrido a alguna opción, la he hecho, la he hecho para toda la clase y he visto los efectos tan positivos que tiene, no solamente en ese alumno que puede hacer la actividad, sino en todos los demás, que hoy por hoy yo tengo 10, 12 técnicas que en todas las unidades didácticas las hago, ¿vale? Yo siempre... Que esto era lo que yo quería enseñaros. Es, ahora, ahora os lo repartiré y lo veis. Son, es nuestra caja de herramientas metodológica. Estas fichas las podéis descargar gratuitas en el Just, ¿vale? En, el, en la página de los, de los Jast Edu. Ahora luego, si queréis, os lo digo. Just Edu. No sabéis lo que es. Vale, ahora luego lo digo. Entonces, son estrategias metodológicas, ¿vale? que he Hemos implementado en el aula y al implementarlas hemos visto que cumplen varias funciones. Una, son metodologías activas. Dos, sirven para trabajar opciones del DUA. ¿Vale? Por ejemplo, estas que son las rojitas son las estructuras cooperativas. Yo no hago ninguna unidad didáctica en la que no trabaje cooperativo. Ninguna, independientemente de que a nivel de las características de mis alumnos, vea que a alguno le hace más falta y otros no. Pero también está vinculada a la competencia social. Entonces, hay determinados descriptores que si no utilizo el aprendizaje cooperativo no puedo llegar a ellos. ¿Vale? Luego, cuando aquí decíamos ilustrar las ideas principales por diferentes medios, pues yo llegué a utilizar, por ejemplo, la aplicación de puzzle que la tengo aquí, vale que es la que te permite enseñar un vídeo a los alumnos, ir parándolo, ir haciéndole preguntas, ir tal, porque con los alumnos de, de déficit de atención, los vídeos largos no los siguen, mis explicaciones tampoco, entonces tengo que intentar en una unidad didáctica los conceptos que yo considero imprescindibles que los aprendan, entonces los explico... Pongo vídeos, testeo que hayan comprendido la información, hacemos mapas mentales, intento ilustrarlo por diferentes medios para que todos los alumnos lleguen a la comprensión de esas ideas que son súper importantes. ¿vale? Entonces, claro, la idea es, empezamos a utilizarlo, empezamos a hacerlo a propósito de algunas características particulares, pero después, cuando tú ves la aplicación en toda el aula... Pues automáticamente ves que esa técnica es universal. Favorece a todos. Correcto. Por ejemplo, las rutinas, las rutinas de pensamiento, las rutinas de pensamiento, las destrezas de pensamiento, ¿vale? Empezamos a utilizarlas porque había alumnos que a la hora de procesar la información eh, les ponías una imagen y tampoco sabían extraerte muchas ideas sobre ella, parecía que no comprendían bien y tal. Y entonces es el hecho de establecer patrones que también lo tenéis ahí. Pues nosotros ya no dejamos de utilizarlas y las utilizamos siempre en todas las unidades didácticas. Entonces vamos a ver, hacer eh, la unidad didáctica... Y luego reajustarla cuando tienes algunas particularidades de algunos alumnos es relativamente fácil, siempre y cuando haya cosas que ya las tengáis interiorizadas y sepáis que esta actividad es para clarificar el vocabulario y antes a lo mejor la hacía cuatro veces al año, ¿vale? Pero como ahora sé la importancia que tiene, tengo que intentar hacerla en todas las unidades, vale vale ahora os voy a dar os vais a poner en grupitos de cuatro vale y os voy a dar la plantillita de creación de actividades y vamos a intentar hacer ese proceso para conseguir un objetivo curricular un criterio no es preciso que vayáis a vuestro criterio solamente redactarlo con lo que vosotros os acordéis en qué tarea puedo trabajarlo qué actividades qué ejercicios y luego qué propuestas dudas se os ocurren? ¿vale? Para enriquecer esa tarea. ¿Vale? Va, vamos allá. Bueno, eh, chicos, hemos llegado a las dos. ¿Vale? Y, uh, bueno, he ido pasando por los, las diferentes actividades y cuando os habéis puesto a la práctica, ¿vale? Lo habéis hecho, lo habéis hecho muy bien. Espero que haya servido para conocer la herramienta, para saber un poco, evidentemente tenéis que continuar investigando en este, en este mundo. Eh, os he puesto la página de los JASP, por si queréis descargaros las cartas, que son gratuitas y están en modo fotocopiable, por delante y por detrás. Eh, Mandé la... Pero ahora le he dicho a César que se lo volveré a mandar a él la presentación para que, lo, para que la tengáis, ¿vale? Y, y nada, y espero que, que os haya gustado, ¿vale? Y que acabéis de disfrutar porque creo que os queda un día aún, ¿no? Que ya es un poco de fiesta y tal. Una tarde, una tarde y un día. Muy bien. Pues que os vaya súper bien. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Fanny, por venir, por aclararnos todo el tema del DUA y por compartir y por compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos esta tarde, luego aquí a las